Bienvenidos a una nueva cápsula de datos, algoritmos, y otros cuentos. No sé si se habrán dado cuenta, pero siempre que se menciona eh, algoritmos e inteligencia artificial, termina apareciendo este concepto de los sesgos. Incluso en este canal hemos hablado sobre cómo eh, los sesgos están implícitos en las tecnologías y en los datos que utilizamos en las bases de datos para entrenar a los algoritmos. Pero realmente, ¿qué son estos sesgos? Un sesgo es la acción de apoyar u oponerse a una cosa o persona de forma injusta debido a que una opinión, una creencia, o un principio influye en nuestra capacidad de juicio. En un sentido más sencillo, es el hecho de preferir algo o alguien sobre otras cosas. Naturalmente todos poseemos preferencias y opiniones y por ello ningún pensamiento o acción está exenta de sesgos. Sin embargo, estos sesgos pueden ser tanto conscientes como inconscientes. Es por eso que la psicología y la ciencia del comportamiento se han dedicado a estudiarlos para entender por qué tomamos decisiones cuando a veces queremos otra cosa. En el contexto de los datos y el aprendizaje automático, los sesgos pueden ser entendidos como herramientas para dirigir la atención o segmentar usuarios. Sin embargo, un sesgo es algo con lo que se debe lidiar y tener cuidado a la hora de entrenar un algoritmo, especialmente cuando hablamos de justicia y equidad. Los sesgos pueden ser clasificados en tres tipos. Uno. Estadístico, donde hay una desviación en la distribución de probabilidades que repercuta en nuestro resultado. Dos, cultural, por las diversas interpretaciones y juicios que hacemos. Estos pueden ser embebidos en cualquier sistema de nuestra cultura, desde el lenguaje hasta los sentidos. Tres, cognitivo, caracterizado por racionalizar o alterar patrones normativos en nuestro juicio. Esta clasificación no impide que los seis dos actúan en un solo aspecto, sino que de forma conjunta o subsecuente en cualquier de este comportamiento Los sesgos cognitivos y culturales son propios de nuestro comportamiento en sociedad y existen siempre. Para que se den una idea de lo complejos que pueden ser, existen más de 100 tipos de sesgos cognitivos. Respecto a los sesgos culturales, encontramos los más comunes, como son género, raza, sexualidad, religión, geografía, lengua, la política, la economía o la educación. Pero son los sesgos estadísticos los que pueden reforzar y causar aún mayor daño. Si han visto el capítulo sobre sistemas de recomendación, entenderán que los sesgos estadísticos, por lo general, funcionan beneficiando a las mayorías y no a las minorías, causando muchos problemas que ya hemos repasado en el canal. Un ejemplo famoso es el del filtro burbuja que filtra los contenidos según los intereses personales. Algunos de los sesgos estadísticos pueden ser recolección de datos, muestreo de los datos, validación de los datos, completitud y limpieza de la base de datos. En internet hay algunos sesgos que son muy reconocidos, por ejemplo, en el sesgo de participación en donde sabemos que en las redes sociales y si los foros solo contribuyen activamente el 1%, participan el 9% y el 90% restante es solo espectador. Por lo tanto, rara vez se puede considerar que un algoritmo entrenado con datos de estas redes puedan ser representativo de la sociedad. Quisiéramos además considerar otros sesgos muy relacionados con la inteligencia artificial. El sesgo de automatización indica que los humanos tenemos una tendencia a favor de las sugerencias hechas por los sistemas automatizados. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, el sesgo de afirmación nos dice que siempre buscamos interpretar o apoyar información que confirma nuestros propios valores. Bueno, esta combinación de sesgos ayuda normalmente a que se difundan mensajes con afirmaciones falsas que por estar presentes en las redes sociales creamos, creemos que son ciertas y que además apoyan nuestras creencias aunque no haya evidencia de que sean hechos verídicos. Uh -huh. También existen sesgos demográficos, por ejemplo en el caso del mundo de la inteligencia artificial solo el 18% de los investigadores son mujeres y el 80% de los profesores son hombres. Asimismo en las empresas tecnológicas la mayoría son hombres blancos. No es que esto sea por sí mismo algo malo, pero los valores y las creencias de estas poblaciones son transmitidas mediante las herramientas tecnológicas y desarrolladas, es decir, como que se refuerzan. Uh -huh. Normalmente estos comportamientos se traducen en estereotipos y prejuicios que tienen la exclusión o discriminación de las minorías, ¿no? Y seguramente se preguntarán, ¿se pueden eliminar los sesgos de los algoritmos? Bueno, depende. En muchos casos hay mecanismos para intentar reducir el impacto de los sesgos, y para ello se trabaja en los datos de entrada, en los parámetros que se utilizan y los datos de salida de un algoritmo. Sin embargo, es imposible eliminarlos del todo. Por eso siempre es importante que haya formas de observar y probar los datos y los algoritmos para poder comprobar que dichos sesgos no perjudican a las personas. En un futuro capítulo hablaremos sobre estos temas y los conceptos de fairness y justicia algorítmica y las diferentes perspectivas al respecto. ¡Hasta la próxima!